Sean todos bienvenidos a Reflexiones y Pensamientos Bíblicos con Elida. Y Rafael Cavazos, ¿qué tal? Así ¿Cómo están? Es. Bendiciones para empezar. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Gracias, gracias por estar nuevamente en esta nueva cápsula. Bendiciones. Miren, el tema de hoy son tres pequeñas parábolas. Tres pequeñas parábolas, así es. Este lo vamos a hacer en un solo día, en un solo video. En un solo momento, porque las tres son, son cortitas, sí ¿verdad? Así que eh, permítanos poderles compartir con, con gozo y con alegría estas tres pequeñas parábolas que esperamos que vengan a ser de ayuda y que vengan a ser de, de bendición para su así vida. Así es. Y vamos a empezar con la primera. Bien. La primera es el tesoro escondido. Uh -huh. El tesoro escondido lo vamos a encontrar, o los tres parábolas lo vamos a encontrar en Mateo,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 Fíjate qué que hermoso. Bonito, Aquí no está hablando precioso. de este tesoro, tesoro escondido. Además, es. el reino, el reino de los cielos, es semejante uh -huh. a ese tesoro. Así es. Y miren, tal vez tú lo tengas en tu casa, tal vez lo uses mucho. La Biblia uh -huh. es nuestro gran tesoro. Amén. ¿Por qué? Porque a través de ella encontramos un sinnúmero de bendiciones, de pasajes bíblicos eh, tremendos. Amén. Así en es. En cada video que hemos hecho ahí está nuestro tesoro, ¿Por qué? porque Correcto. es parte de, de la palabra de Dios. Amén, así es. Nos falta mucho por hacer todavía, pero todo Muchísimo. lo que compartimos, y hay muchas formas de cómo Dios usa, pues, a sus sí, siervos, claro. a sus ministros, a, a todas las personas que de una manera u otra predicamos, evangelizamos y compartimos de la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Mira, yo no sé qué tendrá el Señor en tu vida, que todavía no lo descubres. Así es. Déjame decirte que tú también estás llamado para hacer luz. Claro que tú sí. Tú también estás llamado para hacer bendición. Correcto. Tod todas las personas que predicamos, uh -huh. que oramos y que ayudamos en estudios bíblicos o de alguna forma, de alguna manera, son como tesoros que estamos compartiendo. Este, este, sí, amén, amén. Y tú también puedes ser un tesoro compartiendo. Claro que sí. Comparte, porque el reino de los cielos es semejante a eso. A ese tesoro que está allí en tu vida Entonces, Y que lo vas a compartir correcto. Y él dice aquí en la, en, la, en la escritura esta Que va y vende todo lo que tiene Para ir a comprar ese campo uh -huh. ¿Por qué? Porque él quería poseer ese tesoro Ese tesoro que estaba por ahí escondido Aquí ya no tienes que invertir nada más Que tu tiempo, tu deseo El de interés, querer el hacer. deseo, así es ¿Verdad? porque Porque ya te está dando cuenta De que sí existe de parte de Dios Ese enorme deseo de que tú también puedas ser de bendición. Amén, así es. Ahí está Vamos a ver la segunda eh, parábola. La segunda nos dice así, la perla de gran precio. Uh -huh. El 45 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. 46, porque habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Por qué parábolas? El Señor era una manera de cómo daba enseñanza. Las enseñanzas, los ejemplos y... Por eso lo pone como ejemplo. Dice, también la perla de gran precio es, es semejante al reino de los cielos. Sí. Y esa perla la tenía un mercader. Un, sí, una, uno que tenía una tienda. Uh -huh. Entonces, cuando este hombre va y, y ve esa perla ahí, uh -huh. ¿qué hace? Va y vende todo lo que tiene... Para poder comprar esa perla. Para poderla comprar así. Para es. poder poseer esa perla. Uh -huh. Entonces, así debía ser nuestro anhelo, nuestro deseo delante del Altísimo. Amén. De que, que invirtamos en el Señor porque estamos invirtiendo para su reino. Amén. Por eso hace el comparativo. El reino de los cielos es semejante a ese mercader. A ese mercader. Entonces, que tú también seas semejante a ese mercader que sí. das tú todo... Por servirle al Señor. Invierte, invierte. Invierte, tu invierte, tiempo. tiempo. El tiempo, invierte el tiempo. tiempo comparte, eh, habla, eh, diles, eh, enciende, orar. Eh, si ya nos hace, pues a compartir más. Así es. A hablar más. Y el tiempo que nos quede da, Dale a, a, al Señor de tu tiempo. Así es. Porque ese es un gran tesoro. Amén. Y vamos a la amén, tercera. Amén. La tercera se llama la red. Uh -huh. El 47 nos dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Mira, aquí en este mundo, uh -huh. es estamos llamados también a ser pescadores, pescadores sí. de hombres. amén. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Amén. Mira, aquí va a haber gente buena, gente mala, gente... Pues sí, Dios. Que, que hay de todo tipo, de todo calibre, de toda ideología, gente de pecadora, tantas gente cosas, a, a, haciendo pues maldad y, y, y bueno eso es precisamente lo que el Señor quiere. Exacto. Entonces esta parábola nos puede ayudar a entender que nosotros también podemos ser como ese pescador. Amén. Pero es el Señor quien va a hacer el cambio. Amén, así es. Tú no, yo no. Es el Señor quien lo va a hacer. Y ahorita vamos a ver lo que sigue diciendo la Escritura. Amén. Vamos al siguiente verso. 48. Al 48. Dice, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Exacto. Entonces, aquí está poniendo esto como un ejemplo de un pescador sí. que tiró su red, recoge peces, pero no todos son buenos mm, para comer. Exacto. ¿verdad? Entonces, eh, aquí dice que lo recogen los, los en cestas, uh -huh. y lo malo, pues lo echa afuera, lo vuelve a meter al agua, al o, eh, qué sé yo, de alguna forma, y eso lo clasifica. Entonces, quiere decir que vamos a ser clasificados sí, también nosotros. Sí, claro. Uh -huh. ¿Y de cuáles queremos ser, de los buenos o de los malos? Pues yo quiero ser de los buenos. Ok, entonces, vamos a seguir viendo lo que dice ahora el verso 49. Bien, nos dice así. Así será, al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Fíjese bien. Tremendo. Fíjese bien lo que dice el 49. Así será. Así será el fin del siglo. O sea, cuando venga el Señor por su iglesia, uh -huh. saldrán los ángeles y apartarán a los malos. Uh -huh. De los justos. De los justos. Uh -huh. Estamos revueltos ahorita. Sí. Pero va a haber una separación. Sí, como la parábola del trigo y la cizaña. Exacto. Uh -huh. Entonces, aquí hay algo que es bien importante, mi amado. Cuando las personas se mueren, a todo el mundo queremos mandar al cielo. Ya, ya se fue con el Señor. Uh -huh. ya, ya, ya, ya está descansando. Ahora oh, sí, ya no va a ser más, más daño allá. Uh -huh. No, no, no no va a ser así. No va a ser así. Por pues, eso es decir aquí la Escritura, en el verso 49. Así será el fin del siglo. Del Saldrán siglo. los ángeles y apartarán... Aparte, quiere decir que van a separar uh -huh. a los malos dentro de los justos. Sí. Entonces, hay que ser de los justos. Sí. Entonces, el verso 50. 50 dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate nada más, ya ahora sí ya se puso más, más tensa aquí la cosa. Uh -huh. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes de dientes, de dientes, no se van al cielo, sí la escritura dice que, que duermen, ¿verdad? Duermen, que, que duermen y, y el, el Señor sabe cuándo ya va a ser el, el, el fin uh -huh. eh, para, para hacer esa separación, pero los que murieron este duermen, es, es, exacto, pero aquí lo que nos está dando a entender esta parábola uh -huh. es de la separación, sí, exacto, de la separación y que hay un horno de fuego. Así es. Y que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque el Señor va a separar. Él es el que va a separar. Él, él va Así a separar. Eh, también ahí en el Apocalipsis nos habla de que van a ser juzgados. Sí. Uh -huh. Los libros van a ser abiertos. Van a ser abiertos los libros. Uh -huh. Y el que no se yo inscrito en el libro, el libro de la vida, de la vida. será lanzado la al bolsa. lago de fuego. Así es. Entonces, ahí va a ser, ahora sí. El lloro. Y el el lloro, lloro y el crujir de dientes. Correcto. Entonces. ¿Qué quiere decir todo esto, mi amado, mi amada? De que tenemos que estar listos, tenemos la, que estar preparados. La preparación es ahorita, es ya, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor ha de venir o bien que, que ya el Señor te llame y, y estás preparado o no estás preparado. Así es. Miren, no, nosotros no queremos asustarlos, por supuesto que no. Claro que no. Sino más bien la preparación. Preparación. Si morimos antes de que el Señor mande a sus ángeles... Que seamos de los que vamos a estar en el libro de la vida. Amén, así es. Y si es cuando Él venga por su iglesia, que seamos arrebatados uh -huh. junto con todos los demás que son Correcto. de los escogidos. Sí. Entonces, esto es bueno saberlo de allá. Uh -huh. porque qué es claro. bueno saberlo de allá? Porque nos va a ayudar a poder estar entre los buenos y entre los escogidos y entre Amén. los que sí estamos inscritos en el libro de la vida. Amén, así es. Si tú no estás preparado, no estás preparada, ni siquiera le has aceptado, no le has recibido en tu corazón, empieza por allí. Amén. Empieza por allí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que nunca ha hecho esta decisión uh -huh. de recibir al Señor Jesús en su vida y en su corazón. Así es. Para que Dios haga el cambio. Esas parábolas reino. nos ayudan a entender, a comprender que hay un reino. Hay un reino. Hay un reino hay celestial un reino. Amén. y que el Señor nos quiere tener allí. Así es. Y nos está dando la oportunidad todavía. Correcto. Y hoy, si tú estás oyendo esto y estás viendo esto, quiere decir que la oportunidad también está siendo para ti. Amén. ¿Qué tienes es que para hacer? Ti. Si nunca lo has hecho, acepta al Señor Jesús en tu vida en tu corazón y decirle, palabras tan simples y tan sencillas como estas, decirle, Señor Jesús, ven a mi vida, ven así a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor. Yo, yo te, te recibo, recibo como mi como Salvador. Sí, sí. Te entrego a ti mi Amén. vida para que tú la moldes. Para que tú la cambies, para que tú la transformes y hagas de mí una nueva criatura. Sí, Señor. Y dale gracias al Señor, porque en este día tú le estás honrando con tu propia vida. Le estás diciendo, Señor, aquí está mi vida. Aleluya. Aquí está mi cuerpo. Aquí está todo. Sí, aquí estoy yo todo completo. Toque vidas, Cámbiame. Toque corazón, transfórmame, señor, el señor. Y haz de mí este una listos, nueva criatura. Listos y preparados, sí, Señor. Entonces, si tú lo haces, el Señor te va a bendecir. Aleluya. Con toda seguridad que el Señor te va a sí, bendecir. Sí, amén. Entonces, si necesitas más ayuda, simplemente pues escríbenos. Así. Escríbenos y te ayudamos a orar. Si necesitas más consejo, pues simplemente escríbenos un correo. Escríbenos, ahí está la información a hoy.oramos.arroba.gmail.com en Y gracias, le damos las gracias por su tiempo, su atención y gracias por compartir estos videos. Bendiciones para todos. Así es. Y hazme un favor, te lo pido como un favor. Si tú hiciste la oración para recibir al Señor Jesús en este momento, entonces háznoslo saber. Así es. Y sea. te vamos a ayudar a orar para que Dios bendiga tu vida y te dé el crecimiento y que tú vengas a ser como esa semilla de mostaza que va a crecer como un árbol grande, fuerte, Amén. y que vas a poder ser una luz encendida y que tú también vas a a servir para ser luz para los Amén, demás. Sí, aleluya. Amén. Bendiciones. Bendiciones para todos. Espero tu correo.